No va a haber ningún rescate a la banca, no va a costar ningún euro a los españoles y a las españolas. Esto todavía resuena en nuestra memoria. 60.600 millones son las pérdidas por el rescate, según el Banco de España, al mismo tiempo que hemos visto cómo finalizamos el año con una noticia en el que la banca logra su mejor trimestre desde 2009 con 4.000 millones de beneficios. Cuando Pedro Sánchez era líder de la oposición, decía. La banca fue rescatada por todos los españoles. Ahora pedimos a la banca que contribuya al rescate del sistema que mejor representa a todos, el sistema de la seguridad social. Una afirmación que últimamente la vemos muy tímida o casi inexistente. Decíamos 60.000 millones de euros, un 6% del PIB, un regalo para aquellos que han infligido muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento a las personas más vulnerables. Paralelamente a esto, hemos visto y hemos vivido cómo la hucha de las pensiones estaba en 2011 en 66.800 millones de euros y actualmente en límites eh, más bajos, llegando a los 8.000 millones. Y es que llevar a la quiebra el sistema de pensiones para justificar una futura privatización y desviar así un gigantesco flujo de capital a los bancos a través de planes privados ha sido durante mucho tiempo un proyecto de país y el dinero público que dimos al sistema financiero ha sido dado sin capacidad de fiscalización ni de dirección ni de saber con exactitud cómo va a ser usado. Decía usted, el acuerdo de presupuestos, cierto, hemos arrancado un tímido impuesto de transacciones financieras, subido la tributación mínima de las grandes empresas en impuestos de sociedades, pero consideramos que sigue siendo insuficiente, porque a la vez nos seguimos levantando con noticias de cómo la banca ha utilizado las cloacas del Estado con su máxima expresión a través de Villarejo para hacer presuntamente espionajes. Y volvemos a ver cómo el Partido Popular, con Ciudadanos y con el Partido Socialista vuelven a bloquear la admisión a trámite para llamar al Congreso al expresidente del BBVA para dar explicaciones. España no puede permitirse seguir con estos excesos de la banca, señora ministra. Es simple. España no puede seguir subvencionando a los ricos. Los ricos y los banqueros tienen que cumplir la ley y tienen que devolver todo aquello que se han llevado del bolsillo de los españoles. El impuesto a la banca es una medida absolutamente de mínimos. Los elevados niveles de desigualdad, que ya son tendencia estructural en nuestro país, erosionan la propia capacidad de crecimiento de la economía. España necesita de un Gobierno valiente, sin mochilas, este país y esta sociedad ha madurado, pide justicia y democracia. Y le vuelvo a preguntar, señora ministra, qué va a hacer el Gobierno para hacer que devuelvan lo robado, para devolver todo lo que es de todos y de todas. Muchas gracias.